Bueno, buenas tardes a todos. Eh, gracias a los que estáis aquí, a los que están más allá, eh, siguiéndonos on online. Eh, gracias a Ude, desde luego, por, por, por brindaros la oportunidad de, de trasladaros eh, información que consideramos que bueno, pues será bastante valiosa, así esperamos, para, para, para todos. ¿no? Eh, eh, un poco el, el, el contenido de la, de la presentación. Eh, bueno, yo hablaré sobre cómo lograr eh, nuestro objetivo profesional que siempre pues, bueno, estamos marcando y, y persiguiendo eh, posteriormente hablará eh, Luis eh, que es uno de los expertos que trabaja en, en, en MideProf porque bueno, desde MideProf somos una, una plataforma online en la que eh, tenemos expertos en dirección de recursos humanos headhunting, orientación de carreras profesionales eh, y bueno, pues, eh, a través de nuestros expertos se accede a sesiones de, de, de consultoría y demás, ¿no? para hacer todo este tema de transición de carreras y búsquedas de nuevos proyectos profesionales. ¿de acuerdo? Él, desde el punto de vista más. Eh, eh, desde el otro lado, como experiencia eh, al haber sido exdirector de recursos humanos y demás, pues bueno, eh, dará también otra, otra pincelada de ¿no? lo que es la, la, la realidad en todo este tema de, de procesos de, de selección y de, y de alcanzar nuestro objetivo profesional. ¿De acuerdo? Eh, la idea es que lo contemos eh, y yo creo que por hacerlo más, pues bueno, más, más seguido, eh, digamos que al final sí que haya una, una, un tema de preguntas, de cuestiones, pues, tanto por la parte online como presencial, pues bueno, que nos podáis preguntar y yo creo que será lo más eh, para vosotros, pues será mucho, mucho, mucho que podáis preguntar y, y consultaros cualquier, cualquier tipo de duda. ¿vale? Eh, mi presentación va sobre las 10 recomendaciones para lograr eh, tu objetivo profesional. Eh, ¿es esto Bien. Para eh, lograr tu objetivo profesional, eh, evidentemente, aunque parezca una obviedad, lo primero que tienes que hacer es definir tu objetivo profesional. Eh, esto suena un poco a, a perogrullo, pero de alguna forma, eh, si no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, pues bueno, nos va a dar igual Absolutamente todo lo que hagamos, el camino que cojamos y, y, y, cómo, lo, y cómo lo hagamos, ¿vale? eh, En este punto realmente, ¿qué es lo, lo, lo importante? La autorreflexión, el, el, la, la, la autoevaluación, es decir, eh, para definir ese objetivo profesional nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Eh, la primera de ellas es ¿qué quiero hacer? Eh, ¿Qué quiero hacer? Significa... Que vamos a ver cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, en base a nuestros intereses, a, los que, a lo que nos apetece hacer, eh, qué es lo que me gustaría, cuáles son mis deseos. Es un poco escribir pues, bueno, la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel y decir, oye, pues realmente si yo puedo escribir un papel en blanco, eh, ¿hacia dónde me gustaría orientarme y qué es lo que yo quiero hacer profesionalmente, pues bueno, sería esto, ¿no? Eso sería una, una primera fase de, de la autorreflexión. Otra de ellas sería.. Eh, Haceros la pregunta sobre qué es lo que yo puedo hacer ¿no? eh, ¿en base a qué? pues en base a nuestras habilidades, a nuestras competencias a nuestros logros, es decir, aquí ya estamos poniéndolo en un plano mucho más real eh, y estamos acotando la realidad de manera que, bueno, eh, tengo que ver realmente mis capacidades y, y, y si realmente voy a ser capaz de poder aportar, ¿no? A, a aportar valor a lo, que, a lo que vaya a hacer y una tercera pregunta sería, eh, ¿qué demanda el mercado? Mm, como producto que final soy de alguna forma eh, tengo que conocer el mercado tengo que saber si hay hueco en el mercado si hay nicho de mercado para todo aquello que yo vengo definiendo ¿no? qué es realmente lo que yo quiero hacer dónde realmente yo puedo aportar porque tengo competencias, he conseguido cosas eh, pero esto el mercado me lo va a comprar eh, hay hueco, es decir, hay que ser, hay que ser realista ¿no? ya digamos que esta sería la última capa de la realidad porque, bueno, si nos quedáramos en esta, pues probablemente nunca eh, encontraríamos eh, aquella posición o, o nuestro recorrido profesional estaría abocado al, al, al fracaso. ¿De acuerdo? Eh, una vez que tenemos definido lo que es el objetivo profesional que sale del análisis de las, de las eh, tres cuestiones, estas, luego cualquier acción que hagamos en cuanto a orientación en la búsqueda. Eh, cualquier acción que cometamos siempre va a ir orientada a ese objetivo profesional. Por eso es absolutamente imprescindible el reflexionar bien sobre estos puntos. ¿Vale? Informe de posicionamiento. Eh, una vez que tengo claro hacia dónde me voy a dirigir, eh, tengo mi, mi, mi objetivo absolutamente delimitado. Necesito elaborar el informe de posicionamiento. El informe de posicionamiento es, eh, probablemente dentro de todo el proceso de comunicación va a ser lo más importante porque eh, a la hora de definir el informe de posicionamiento este nos acompañará en todo el proceso de búsqueda hagamos lo que hagamos, nos dirijamos a donde nos dirijamos y estemos con quien estemos, siempre dentro del proceso de búsqueda lo tendremos que utilizar, ¿vale? con lo cual es muy importante el, el que podamos definirlo y trabajarlo en, en detalle, ¿no? esto es algo similar a lo que ahora, pues bueno, viene siendo en la parte de emprendimiento y demás, toda la parte de la virtual, de la virtual speech o eh, pues eso, ¿no? O sea, cuéntame rápidamente, porque además no hay tiempo, ¿no? De ahí la, la parte de los, de los tres minutos, pues cuéntame rápidamente qué es lo que, qué, qué, qué es lo que eres, ¿no? Qué, ¿Qué eres? ¿Qué buscas? ¿Qué ofreces? Y realmente hay que dar respuesta a ese tipo de preguntas. ¿no? ¿Qué es lo que soy profesionalmente? ¿Qué es lo que estoy buscando? y qué es lo que ofrezco, cuál es mi, mi, mi valor diferencial ¿no? eh, en todo esto es muy importante el, el, el, el analizar exactamente lo mismo ¿no? saber cuáles han sido tus logros es, eh, qué, qué son las cosas que has conseguido cuáles son tus puntos fuertes cuáles son tus competencias y ese mensaje es el que vas a ir trasladando durante todo el proceso pues en una entrevista, reflejándolo en el currículum eh, hablando con, con amigos, hablando con, con prescriptores, con gente que te puede dar información, con las empresas, siempre va a ser ese el, el, el mensaje ¿no? eh, por, por, por daros un ejemplo, eh, esto eh, sería algo así como, bueno, pues, lo que hablamos del spot publicitario ¿no? Es decir, eh, al final eres como, como producto, pues tienes que lograr tu propio, tu, tu propio spot, ¿no? Eh, y además tiene que ser ágil y tiene que ser muy natural, ¿no? por, por tu parte con lo cual tiene que tener un trabajo importante, previamente ¿no? eh, imaginemos pues eso, los carteles que hay en las, en las autopistas eh, más con el coche, se supone que tienes que ir a 120 eh, y el cartel tiene 1,5 segundos o 2 segundos de trasladarte un mensaje no realmente qué es lo que vende, eh, qué te ofrece, eh, atraerte y demás ¿no? pues esto es, es algo parecido, ¿sale? es decir Tienes tu sello propio y, en, y de forma muy breve, muy concisa, eres capaz de trasladar ese mensaje pues bueno, en función de tu, de tu, de tu interés ¿no? y, de, y, de, y del interlocutor. En este sentido, eh, nosotros somos, eh, debemos ser nuestro mejor producto. Es decir, Estamos en un proceso de, de, de búsqueda, de, de transición profesional, de mejora profesionalmente eh, y nos tenemos que sentir producto de alguna forma como cualquier otro producto pues para tener éxito en la venta al final necesitas definir de forma clara lo que sería un plan de marketing, aquí también hay que hacerlo es decir, todo esto eh, pues va encaminado a conseguir ese objetivo profesional que nos marquemos ¿no? eh, hablamos de las 4 P's igual que cualquier plan de marketing ¿no? hablamos del producto, del precio, la promoción y del punto de venta el producto pues yo mismo, yo me conozco, sé cuáles son mis características eh, debería saberlo, cuál es mi, mi valor añadido cuáles son mis puntos fuertes dónde puedo aportar y, bueno, pues, eh, eh, saber cuáles cuál son mis, mis, mis características en general ¿no? el precio lógicamente toda la parte de retribución pues, eh, cuál es mi horquilla salarial cuál es mi punto de referencia de, de salario dónde estaría dispuesto a posicionarme y demás promoción en la promoción empezamos a utilizar de nuevo el informe de posicionamiento, es decir es lanzar todo ese informe de posicionamiento pues, eh, a, a las empresas a los headhunters, a las empresas de selección etcétera y luego eh, conocer los puntos de venta ¿no? que en este caso será, pues, hablemos de, de portales web, de eh, headhunters, redes sociales pues, hay determinados eh, puntos de venta que tendremos que, que utilizar y que saber manejar ¿no? para, para poder eh, lanzarlos como, como producto ¿de acuerdo? Eh, es importante conocer eh, lo que son las reglas del juego. Aquí de lo que se trata es de que eh, seguramente tendrá más éxito aquella persona pues, que conozca en qué tablero juega, eh, cuáles son los players, eh, cuáles son las, las, las reglas, cada, cada rol que tiene cada, cada uno de los players y bueno, pues, Toda aquella persona que conozca todo esto, pues, bueno, será capaz de dirigirse mucho mejor a la hora de, de orientar su, su, su búsqueda profesional. ¿no? Eh, en cualquier proceso de búsqueda siempre hay tres escenarios eh, respecto a la búsqueda de candidatos. El, el primero de ellos va en relación a lo que son bases de datos, es decir, las empresas cuando buscan a candidatos pues, acuden a bases de datos o, o incluso por la propia búsqueda que hacen a la hora de poner anuncios y demás ellos generan sus propias bases de datos aquí estaríamos hablando de que así se produce pues, bueno, en, en torno a un, a un 20% de las, de las contrataciones ¿no? Digamos. Eh, otra, otra opción de estos escenarios de acercamiento a los candidatos es lo que sería el candidato que provoca de alguna forma eh, la creación de una nueva posición es decir, eh, la empresa lo está buscando pero mediante candidatura espontánea pues, se acerca a la empresa y entonces, eh, pues bueno... No es que se la necesidad, pero bueno, existe la posibilidad de que esta persona pueda formar parte de, de, de, de la empresa, ¿no? Con lo cual está provocando esta contratación y esto estaríamos en torno al, al 5% de los casos. Y otro escenario en el que se contratan a, a, a candidatos es a través de, eh, de conocidos, de, de, de contactos eh, directos, ¿de acuerdo? Esto es, es lo más habitual. Eh, estamos hablando de en torno al, al, al 75% ¿no? las empresas pues eh, oye, conoces eh, me puedes dar referencias de eh, en fin, todo esto se, se utiliza muchísimo ¿vale? y esto es muy importante conocerlo a nivel de lo que son las, las, las reglas del juego ¿Quién juega en el tablero? bueno, en el tablero juegan empresas de selección, las empresas final eh, headhunters eh, prescriptores gente que te pueda dar información acerca de determinadas empresas bueno, pues hay multitud de, de, de players, a todos estos me podré acercar, les podré hacer consulta, les podré lanzar mi informe de posicionamiento y todo eso me irá ayudando a alcanzar mi objetivo profesional, ¿de acuerdo? Eh, el rol de cada uno de ellos, esto es muy importante, sobre todo en, en, el, en el sentido de eh, saber qué rol tiene cada uno y no menospreciarlo, ¿no? porque a priori podamos pensar que, que en algún momento hay una de estas personas o, o agentes no tiene un rol suficiente para, el, para, para mi objetivo ¿no? eh, eh, pues bueno, esto hay que tener cuidado con ello ¿no? porque toda opinión cuenta, toda persona cuenta eh, y el rol de cada uno es importante que darle a cada, a cada uno eh, su valor ¿no? eh, por ejemplo, el, el, el acercarte a una persona que te pueda dar información sobre, sobre un determinado puesto una determinada empresa y demás ¿no? eh, o incluso el mero he hecho de hacer una entrevista en la que pues, bueno, primero hablas con la recepcionista. ¿vale? Y, en fin, cada uno tiene su rol y esto es, es, es muy importante, ¿vale? Cómo, cómo manejarlo. Eh, imprescindible conocer el tablero donde se mueven las fichas. Eh, la mayoría de la gente que está buscando y que está en un proceso de búsqueda activa eh, muchas veces pues dice: no, es que he enviado 700 currículums, eh, eh, masivamente tal, la respuesta que tengo es absolutamente nula, eh, no me llama, no... Bueno, eh, en la mayoría de los casos, obviando la situación, ¿vale? que hace, pues, bueno, que la cosa sea un poco más, más, más estrecha al llegar a las posiciones, eh, las cosas no se hacen de forma, de forma correcta. ¿Me explico? Eh, ¿Cuál es el tablero en el que hay que moverse? El tablero en el que hay que moverse eh, es el siguiente. El 100% de las ofertas laborales que, que surgen o que pues, eh, se, se manejan, eh, solamente el 20% de esas ofertas aparecen de manera pública. Es decir, lo que sería un mercado abierto. Es decir, hablamos de prensa, de portales web de empleo, hablamos del 20%, de todo el 100% de las ofertas que se mueven. ¿Qué pasa con el 80%? El otro 80% es el mercado oculto. Esta es la clave. O sea, lo que hay que trabajar aquí el tablero donde nos tenemos que mover es en el mercado oculto el mercado oculto maneja el 80% de todas las ofertas del mercado laboral que hay ¿no? ¿de acuerdo? a nivel de candidatos curiosamente sucede pues, lo, lo, lo complementario ¿no? es decir, el 80% de los candidatos se está yendo al mercado abierto que es solamente un 20% con lo cual las posibilidades de éxito son absolutamente reducidas todo el mundo, la gran masa va a donde está la menor oferta laboral y solo un 20% de candidatos trabajan bien en el mercado oculto y se dedican y se orientan a lo que es pues eso, el mercado oculto, a ese, a ese 80%, con lo cual las posibilidades son eh, mucho, mucho mayores eh, claro, ahora la pregunta es eh, bueno, muy bien, el mercado oculto y cómo, y cómo trabajo este mercado oculto, ¿no? ¿Cómo, cómo llego a él aquí la clave solo hay una clave, es el networking Networking. Esa es, esa es la clave. ¿de acuerdo? El mercado oculto es... Pues, las empresas buscan boca a boca, los headhunters están en el mercado oculto. Es decir, hablamos de posiciones que no llegan a salir al mercado, que se mueven eh, pues eso, antes de que ya como último recurso pues, salgan al, al, al mercado. Eh, el mercado oculto requiere que trabajemos en networking. Esto es absolutamente clave en cualquier proceso de, de, de búsqueda, de transición eh, de, de carreras profesionales eh, yo por mi experiencia profesional eh, os diría que es realmente lo que funciona ¿vale? o sea, el, el, el, el manejar el, el networking, el trabajarlo apropiadamente, trabajarlo de manera profesional es lo que nos va a garantizar pues bueno, llegar a ese mercado oculto, que es donde realmente está toda la masa de, de, de oferta laboral o de, o de posiciones concretas a las que yo quiero acceder y demás. ¿vale? Eh, en España, hasta hace.. Bueno, incluso en la actualidad, pero bueno, había momentos más, más fuertes. El networking se entendía como, como bueno, bajo el concepto del de chufismo, amiguismo, de oye, voy a buscar al que me dé la posición o al que me dé el trabajo y demás. ¿vale? el bueno, networking no tiene absolutamente nada que ver con esto el networking es eh, pues trabajar tu red de contactos que lo primero que se nos viene a la cabeza es que estoy en LinkedIn y tengo no sé cuántos contactos que además no estoy haciendo absolutamente nada con ellos seguramente, ni, ni nada por el estilo red de contactos todo el mundo tenemos red de contactos ¿cuál es nuestra red de contactos? tenemos compañeros de trabajo tenemos clientes tenemos proveedores, tenemos compañeros de máster, tenemos profesores de máster, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos gente con la que el fin de semana pues, practicamos un determinado deporte, eh, pertenecemos a X grupo en el colegio de los niños, todo eso es networking. A toda esa gente yo le llegar a mi informe de posicionamiento, por eso es tan importante el informe de posicionamiento. ¿De acuerdo? Eh, y todo eso es mi red de network y siempre se nos va pues bueno lo que es LinkedIn, vale, pues LinkedIn tengo X contactos y, y como ya os digo además bueno, muy poca gente trabaja lo que es la, puramente la red de contactos de, de, de, de LinkedIn ¿no? o hace un uso bastante eh, profesional ¿no? de, de, esa, de esa red eh, ¿Cómo podemos ampliar vuestra red de contactos? Pues aquí otra de las claves eh, que yo creo que funciona bastante es pidiendo consejos acercarse a alguien para pedir consejo sobre cómo estás haciendo la búsqueda sobre tu perfil eh, tu perfil profesional sobre una determinada empresa a la que te estás dirigiendo porque quieres trabajar ahí pidiendo consejo tú contactas a alguien para decirle, oye, me gustaría hablar de este tema me gustaría eh... y, y probablemente ahí estarás haciendo un contacto muy bueno, ¿no? porque yo creo que bueno, pues a, todos, a todos nos gusta aquello primero de que nos pidan consejo es una cosa como te halaga ¿no? profesionalmente y en cuanto a tu perfil te sientes halagado y otras que también nos gusta eh, pues, oye, dar, dar consejos ¿no? eh, de alguna forma y orientar y decir pues, por aquí sí o por aquí no y demás ¿no? Entonces, es una cosa bastante efectiva pedir consejos, acercarse a la gente para decir oye, ¿qué te parece eh, estoy haciendo la búsqueda así quiero acceder a determinada empresa eh, tú que estás en este círculo o que... Eh... es decir, no nos vamos al amiguismo, al enchufismo al que me va a dar la posición sino a todo aquel que me va a ir ayudando a conseguir mi objetivo profesional y me va a ir ayudando a ir avanzando en mi búsqueda simplemente porque me da información y me dice, oye eh, yo no te puedo ayudar, pero conozco a quien sí que te va a poder dar más información sobre este puesto, sobre esta empresa o sobre lo que tú pretendes ¿de acuerdo? Eh, otro de los puntos realmente importante, eh, y más en los tiempos que corre, sobre todo en España, es el tema de, de, de la currículum, de hacer un, un, un currículum. Nos preparamos profesionalmente, eh, posgrados, pues eh, queremos tener carreras profesionales, tener cierto éxito, eh, desarrollarnos profesionalmente, pero para conseguir todo eso, nos tenemos que acompañar un currículum, todos tenemos que tener un currículum. ¿vale? y este currículum hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de forma profesional somos profesionales trabajando somos profesionales haciendo determinadas cosas en el ámbito profesional pues es que hay que hacer el currículum de forma profesional y existen formas de hacerlo de manera, de manera profesional sobre todo en los tiempos que corren porque eh, ahora mismo realmente lo que, lo que se está produciendo es que se reciben pues cientos de currículums la mayoría de ellos de eh, candidatos que, que, que no saben ni siquiera dónde están aplicando, eh, absolutamente desorientados eh, y con currículos malos encima. ¿no? Con lo cual pues el avanzar es bastante, bastante, bastante complicado. ¿no? Eh, tiene que contener realmente lo que se demanda para la posición. Es decir, eh, eh, si pide una determinada cualificación y, y no la tengo, de mm, verdad es que eso no funciona por si acaso el, el, el bueno, sí, pero o sea, esas cosas no funcionan ¿no? entonces eh, lo primero que hay que hacer con el currículum es hacer que destaque ¿hacer que destaque qué significa? pues bueno, no significa poner eh, fotos estupendas, o que creemos que sean estupendas por lo no tanto eh, adornos, filigranas o sea, no se trata de eso, se trata de, una, de hacerlo con una estructura muy clara, muy sencilla muy breve muy directa en la que vamos a poner lo primero de todo nuestro informe de posicionamiento vamos a poner nuestro perfil os recuerdo el informe de posicionamiento el informe de posicionamiento dice qué soy profesionalmente qué es lo que estoy buscando y qué ofrezco como profesional cuatro líneas el que tiene la montaña de currículos delante no tiene más tiempo para, para, para leer en la última línea si realmente ese candidato me aporta lo que estoy buscando entonces, yo tengo que aprovechar cualquier milímetro para poder meter la información de valor, la tengo que meter y cómo, y cómo, y cómo posicionarla para que eh, lo primero que lean sea, sea eso, ¿no? eh, lo que soy y, y, y, lo que, y lo que les puedo, lo, lo que les puedo afectar, ¿no? En cuanto al recorrido del currículum, bueno, vamos a entrar muy en detalle, pero en cuanto al recorrido del, del currículum, eh, otro punto vital es eh, incorporar los logros. Los éxitos, las cosas que hayamos conseguido. Y muy importante aquí que los logros sean cuantificables. O sea, es decir, eh, he sido mejor, he sido muy proactivo, he sido... no, no, no. O sea, yo es que desde mi posición eh, reduje los costes en un determinado porcentaje. Eh, aumenté la eficiencia del equipo en un determinado porcentaje de tiempo. Eh, conseguí más ventas en X dinero. Datos. Datos, o sea, la persona que está leyendo eso tiene que ver absolutamente pues Bueno, que realmente les estás aportando valor ¿no? Y eso todo el mundo entiende de cifras, de datos Y la persona que lo está leyendo lo ve de acuerdo eh, Lo que comentaba de tirar currículums de alguna forma y, y por si acaso y demás Hay que hacer un currículum por perfil Dentro de lo que es nuestro perfil Pero tenemos que adecuar el, el currículum a lo que estamos, eh, hacia donde nos estamos dirigiendo. Es decir, eh, si soy director comercial eh, no puedo no puedo aplicar por una posición de, de, de, un, de un business de primer manager, o, o sea, no puedo porque soy director comercial. Entonces, si, si, si voy a aplicar, por ejemplo, a un backup manager, pues ese perfil tiene que ir orientado a lo que es un que hay que no puedo poner que soy director comercial y demás porque estoy absolutamente excluido, aunque parezca lo mismo pues no lo es, ¿de acuerdo? entonces es importante adecuarlo, adecuarlo no significa ni mentir en absoluto, ni, ni, ni nada por el estilo, significa eh, pues destacar tus capacidades y tus logros los que has tenido en ese ámbito y orientarlo a eso, a lo que estás aplicando, ¿de acuerdo? Eh... El currículum, no sé qué penséis, ¿cuál sería o cuál es el objetivo del currículum? Es decir, todo el mundo hablamos del currículum, hablamos de, de mover muchos currículums y tal. Eh, el currículum solo tiene un objetivo, solo un único objetivo, y es que nos la entrevista. No hay más. Bueno, por, por ir un poquito más allá, nos servirá de guía en, en la parte de entrevista. Pero de la verdad, el currículum solo vale para que nos hagan entrevista no vale para, para nada más entonces es un documento muy importante que hay que hacerlo muy bien y que hay que saber destacar respecto de, de, de, del resto, ¿de acuerdo? Eh, una vez que usted tiene entrevista, pues entrarán ¿no? hay que defender otras cosas, hay que defender el contenido del currículum, hay que hacer otro, otra serie de cosas pero el currículum ya eh, murió, por decirlo de alguna forma ¿de acuerdo? Eh, bueno, comentaros en, en línea con lo que es el, el currículum. En, en la web nuestra podéis ver una, una guía eh, hecha por, por expertos para hacer currículum profesional y demás. ¿vale? O sea, podéis entrar y bueno, será, sería útil. Eh, la entrevista. La entrevista. Eh, la entrevista hay que prepararla, hay que entrenarla o sea, eh, es que no vale que nos llamen y oye vente para acá que vamos a hablar tengo el currículum hecho hay que entrenarla, entrenarla mucho hay que prepararla mucho hay una diferencia abismal de quien prepara una entrevista a quien no la prepara y las oportunidades son pocas las oportunidades son realmente pocas eh, al final la gente bueno, pues, la gente que practica o que practicamos deporte pues oye de alguna forma si estás en una competición o, o no te pones directamente a competir o, o a correr una final o sea, siempre hay pues, un en entrenamiento, eh, eh, te preparas, no pues esto es exactamente lo mismo y, y, y se nota mucho, no como os digo, se nota muchísimo la, la gente que lleva las entrevistas preparadas de los que, de los que no eh, aquí un poco retomando lo que comentábamos eh, sobre el, el, el rol de cada uno de los, de los players es importante saber que cuando estoy en un proceso de selección eh, estoy haciendo entrevista permanentemente, o sea, no es llegar al director de recursos humanos o, o al director general o al director de producción o al que va a ser mi jefe y esa va a ser la entrevista dentro del área de recursos humanos exclusivamente o sea, es que desde el momento en el que yo entro por la puerta y estoy hablando con la gente, estoy haciendo entrevista desde que me llaman por teléfono para cambiar una cita para... todo eso va a computar y todo eso, y todo eso cuenta y se tiene en cuenta, se tiene en cuenta, es decir, que ahí haya coherencia, que salga de forma profesional da igual con quien estemos hablando, que pensar que estamos siempre bajo un modelo de entrevista no simplemente el hecho de sentarte en un despacho o una sala de cuentas con una, con una, con una persona con ¿no? la que te va a, a contratar al final ¿no? y, um, un tema que habréis oído y que realmente es muy importante es la parte de recopilación de información um, dentro de la preparación de la entrevista es que tengo que preparar un dossier de información respecto a la empresa respecto a la posición respecto a quién me voy a ver eh, ahora en internet tenemos información toda la que queramos y más si me voy a, a, a, a entrevistar con una determinada persona hay que meterse en linkedin a ver el perfil a saber en qué foros está a saber a quién tiene de contactos a saber por dónde anda, qué es lo que, lo que, lo que lo que eh, en fin, eh, el ámbito donde se mueve. Pero igual que eso, si estoy optando por una posición en la que hay más gente que hace ese rol dentro de la compañía, me meto en los perfiles de la gente que está haciendo esa función ya dentro de la empresa. Sé cuál es el perfil, sé qué es lo que destaca, eh, sé qué es lo que busca la compañía eh, eh, en ese determinados perfiles, con lo cual iba a poder eh, potenciar todavía mucho más mi mensaje, mi informe de posicionamiento y demás que aquí volveremos a utilizar o sea, en la entrevista eh, eh, claro, al principio has hecho eh, eh, has estudiado has hecho esto, lo otro, pero realmente ¿qué eres? Pues informe de posicionamiento por eso es vital lo del informe de posicionamiento hacer ese análisis de lo que soy profesionalmente y lo que puedo aportar ¿vale? eh, al final los, los entrevistadores eh, lo que buscan es lo que se denomina las tres Cs, ¿vale? la, la, la competencia, es decir, eh, eh, si realmente eres competente a la hora de desarrollar la función del, del, del puesto, la compatibilidad, la compatibilidad que consiste, eh, pues ahora bueno, está mucho más marcado, esto lo contará muy bien, muy bien Luis después. Las empresas tienen su misión, su valor. Eh, eh, tienen su cultura empresarial, tienen su, su, su clima laboral, tienen, bueno, una determinada de cosas que son valores soft, que ahora están muy, lo mejor, que, que están muy, muy en boga, ¿de acuerdo? Que se valora mucho también para los procesos de, para los procesos de selección. Y esto también se, se busca, ¿no? Que seamos compatibles con lo que es la organización y la cultura de la, de, la, de la organización. Y luego, por otra parte, la última C sería la conexión. ¿La conexión qué es? Pues la química con el que les siento entrevistando el feeling no sé llamarlo como queráis no eh, tiene que surgir de alguna forma vale eh, por pues eso es muy importante incluso los tres cuatro primeros minutos de cualquier entrevista la primera sensación la primera preimpresión que se va a formar en la persona que se está entrevistando es vital si es positiva luego se irán, se irán confirmando determinados temas porque irán saliendo de en la entrevista de acuerdo pero si la primera impresión resulta realmente, mmm, no voy a decir negativa, pero bueno, no, no alineada o por lo que sea, pues eh, el entrevistador no hay eh, no esa, esa química, simplemente por nuestra actitud, es muy complicado luego levantar la entrevista. Es, es muy complicado que podamos defender luego eh, lo que tengamos que defender, ¿de acuerdo? Es bastante complicado, con lo cual la primera impresión es muy, muy, muy importante. Eh, Podemos hablar de lenguaje no verbal, de bueno, todo este tipo de cosas que forman parte del entrenamiento y que hay que hacer, hay que hacer simulaciones, hay que, eh, que hacerse escenarios sobre las preguntas que nos pueden hacer. Tenemos que conocer perfectamente nuestro currículum y tenemos que ser capaces de defenderlo totalmente. Yo os diría que la gente que tiene realmente éxito en las, en las entrevistas de trabajo eh, es gente que primero tiene actitud y positiva pues, verdad, tiene muy buena actitud gente que se ha preparado que se nota que se la ha preparado eso significa eh, aquí se ve el resultado de todo lo que ha ido haciendo este candidato es decir eh, se conoce bien, sabe sus puntos fuertes, sabe sus logros traslada bien el mensaje todo lo que se ha ido preparando eh, pues, lo ha preparado muy bien y se ve que, que, que se domina como profesional y como producto ¿vale? Y luego, eh, la tercera parte de la gente que tiene, que tiene éxito, es que, eh, pues, bueno, que domina absolutamente el currículum. Parece una pero, pero la gente es que no se controla su currículum. Con lo cual te está diciendo también que probablemente ni lo hayan hecho ellos. <risa> en fin, es que todas estas cosas son, son muy importantes. ¿no? Y la gente que está en el otro lado de la mesa, pues bueno, eh, lo valora y, y, y va en la línea de ser profesional no serlo, ¿no? y sobre todo pues, bueno, posicionarte mucho mejor que el resto de candidatos que no hacen este tipo de cosas, ¿de acuerdo? redes sociales eh, bueno, aquí actualmente eh, esto es como que bueno, eh, estás o no existes, ¿no? básicamente es un poco el, el, eh, la línea, ¿no? parece que que bueno, tenemos que estar en todas las redes y interactuar y bueno, parece que si no pues no, no, no estás en, en, en la vanguardia ¿no? eh, aquí os expongo un poco bueno, esto es un, un poco la, la explicación de lo que sería, pues bueno, las, las redes sociales no eh, a través de lo que es un, un producto, bueno, lo que es el dones no tiene, no tiene más, no entonces lo realmente importante de esto es que tenemos que identificar en qué riendas estamos moviendo y para qué vale eh, y no todo vale. Tenemos que ser coherentes. En las redes hay que estar y hay que ser coherentes. Actualmente, todas las empresas, las empresas de selección, consultoras, eh, van a las redes sociales a buscar candidatos, pero también van a chequear la coherencia del perfil profesional del candidato al que van a entrevistar, o al que van a llamar, o cuando van a continuar la entrevista y demás. Y, y cuando hablo de coherencia hablo de que todos pensamos que profesionalmente tenemos que estar en Linkedin y, ahí está, y, y, y además hacerlo bien eh, bueno, pues estamos en Linkedin pero de repente si me meto en Facebook aquello se desmadra ¿vale? entonces, eh, coherencia cada red es para una cosa pero que sepáis que las empresas y que la gente que, que nos sé, dedicamos a, a selección o que, o que estamos en, en esta línea pues Todas estas cosas se tienen, se tienen en cuenta, ¿vale? eh, Coherencia incluso con el perfil propio, es decir, eh, si, si yo me meto en LinkedIn a ver un determinado perfil de un, una persona que es científica, pues buscaré que tenga publicaciones, que, eh, que estén determinados foros científicos, que, bueno, pues todo eso te va dando mucha idea de lo que es su perfil Profesional. ¿no? Eh, si yo, eh, por ejemplo, imaginaos que me meto a buscar a un Headhunter, hacer una aproximación y demás y de repente me encuentro que esta persona tiene 43 contactos, digo, ¡puf! ¿Vale? Entonces, coherencia, coherencia. Y, y, y lo que contamos ahí igual. Todo el ejercicio que venimos haciendo, de informe de posicionamiento, de, de, de, de, de realmente hacia donde me quiero dirigir y demás, pues todo lo puedo aproximar ahí, ¿vale? Pero hay que hacerlo de la mejor forma posible. ¿De acuerdo? Eh... Sobre todo lo que venimos hablando, eh, otro punto muy importante es hacer seguimiento y control de las cosas. Eh, todo lo que venimos haciendo tiene un trabajo arduo, contactamos con mucha gente, lanzamos muchos mensajes, no diferentes, porque nuestro mensaje va a ser el mismo, pero muchos mensajes en determinados foros, hago entrevistas, hago en fin, mil contactos... Todo esto hay que hacer el seguimiento y hay que hacer el control. Hay que llevar el registro de cada cosa que hagamos. Esto es absolutamente vital. Eh, ¿Sobre qué? Hablamos de contactos, de llamadas, de entrevistas, de comidas con gente, de mails que he enviado, de currículums que he enviado, de, de, de cuando he enviado para una determinada posición... Todo eso tiene que estar registrado. Por ejemplo, por llevarlo al eh, un poco al caso más, eh, tienes una entrevista, además estás en un proceso de estos que, que son pues, cuatro o cinco eh, entrevistas, eh, pues, sal sale ahí y profesionalmente hazte un informe de cuando se dio la entrevista, con quién has estado, de qué has hablado, eh, qué puntos destacas, qué puntos crees que tienes que mejorar, eh, sobre cómo ha ido la, la propia entrevista. Todo esto te va a ayudar a... a a continuar en el, en el proceso. ¿De acuerdo? Eh, después de la entrevista, pues, eh, el acercarnos, por ejemplo, a la persona que nos ha hecho la entrevista, ¿no? de alguna forma, y comunicarle pues, que, que gracias por y que estamos a disposición para ampliar eh, eh, información. Bueno, pues, todo este seguimiento, todo este, este control, eh, el haber hablado con unas determinadas personas, qué conseguiste en esas reuniones, qué información te pasaron. Eh, no hay nada más horroroso que es llamar a un candidato sobre un determinado proceso para el cual ha aplicado eh, y con independencia de que le pilles, pues lógicamente en la calle o cualquier otro sitio eh, le comentas que le llamas, qué tal, y te digo oye, pues, ya vas a perdonar, pero es que no tengo ni idea del, del proceso, de las características de, de las que me estás hablando ni de cómo, ni de cuándo y tal, que quizá no sea el mejor momento pero incluso hasta eso hay que manejarlo profesionalmente, ¿no? y siempre vamos a poder decir, oye en este momento no puedo, no puedo atenderte bien porque estoy conduciendo déjame tu teléfono eh, que me ponga en contacto contigo y lo primero que hago es irme a mi, a mi, a mi control y a mi ficha y a mi seguimiento ¿no? y, y veo quién es eh, sobre qué era el proceso de qué hemos hablado imaginaos cómo cambia todo esto ¿de acuerdo? y por último eh, que ya ha salido el tema de la actitud, ¿no? Eh, siempre actitud y bueno, positiva. Es decir, eh, bueno, esto es tanto en, en lo que es una transición de carrera profesional o buscando un, un, un objetivo profesional eh, como en la vida misma. ¿no? Al final, yo creo que bueno, pues tener esa actitud siempre se consigue más que, que de lo contrario, ¿no? ¿de acuerdo? Eh, aquí, puedo ponerlo un poco en el, en el, en el extremo, imagino que lo, que lo conoceréis, pero bueno. Eh, Sir Shackleton, eh, quiso hacer en 1915 una travesía a la Antártida en Trineo eh, y en 1913 publicó este anuncio para, para buscar gente para, el, para, para la expedición eh, y se apuntaron 27 personas, bueno, se fue con 27 personas a, a, a la expedición ¿no? y se quedaron varados en el hielo durante dos años las 27 personas, las 27 que fueron, luego volvieron o sea, bueno, eh, Sacketton pudo salir de allí con otras seis personas en, en un bote y tras eh, muchísimos meses volver a recogerlos, es pero que estuvieron dos años. ¿vale? Es decir, un poco el mensaje es: a, a nadie le gusta la gente que no transmite, la gente que es gris, la gente que es eh, opaca. Hay que tener actitud, luego tendremos nuestros puntos fuertes, nuestras competencias, hemos logrado más o menos cosas, pero esa actitud hay que tenerlo. O sea, ninguna empresa, ninguna organización, ninguna persona quiere rodearse de ese tipo de gente, a priori. Porque si alguien se quiere rodear de eso, ya os digo, pues, dejad de subir. Si alguien quiere ese tipo de gente, tenéis que huir. ¿vale? Eh, y bueno, ese es un poco el de presentación. ¿no? Eh, por invitaros más todavía, ya os lo comenté, pero vamos, en eh, lo que somos es una plataforma eh, online que bueno, damos acceso a a expertos, tenemos directores de recursos humanos, gestantes, bueno, gente eh, experta en transición de carreras y educación profesional para, bueno, pues trabajar todo esto en, en, en detalle ¿no? y, y ayudar a hacerlo de forma profesional que eh, os diría que, bueno, si os digo que un 5% no sé si sería demasiado pero muy poca gente hace todos los procesos de búsqueda y, y orienta sus carreras profesionales trabajando todo esto ¿vale? con lo cual, pues, bueno, es, es importante el y nada, agradeceros la, la, la atención, espero que os haya servido, pues, por lo menos os haya removido, os haya creado cierta inquietud positiva de que hay, se pueden hacer cosas ¿vale? para, para mejorar nuestros eh, proyectos profesionales. Eh, y ahora os voy a dejar con, con, con Luis, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os parece, empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Eh, gracias por... Por estar aquí, eh, saludos también a los que nos están viendo a través de internet y, y bueno eh, un poco para complementar eh, la ponencia que ha hecho Oscar, que ha sido súper práctica en cuanto a recomendaciones, un poco yo lo que os propongo eh, con esta presentación es eh, eh, bueno, pues dar un, un, poco un vistazo, echar un vistazo a lo que actualmente están haciendo las empresas eh, en España, pero yo creo que esto es extrapolable a, a, a, a, a otros países porque además eh, muchas de las empresas de las, que, de las que nos hemos fijado para hacer este análisis son empresas multinacionales que hacen políticas globales, con lo cual, eh, bueno, pues un poco la idea es transmitiros eh, un poco, en este caso mi visión, eh, como, como, como, como, como profesional de los recursos humanos, con 10 eh, y 15 años de experiencia en en la función, están en posiciones de dirección de los humanos y un poco eh, eh, la idea es transmitiros lo que desde el otro lado de la mesa las empresas están, están, están pidiendo y están poniendo el foco a la hora de atraer profesionales hoy en día a sus compañías. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, bueno. Esto yo creo que es, eh, eh, está probable sobre todo España en esta situación, aunque es, ha sido una crisis mundial, pero sí que es cierto que venimos, estamos viendo una, una, un momento duro, un momento eh, que se caracteriza en muchos eh, ámbitos por, por, por recorte de costes a todos los niveles. Eh, en, en el caso de la gestión de personas obviamente se ha visto, se ha visto bastante, bastante eh, afectada por esto y, eh, y digamos que, que venimos de una, de una época oscura, eh, entre comillas diría yo, en la cual el desarrollo de las, de las personas en las compañías pues, eh, pues, bueno, no, no ha sido el foco principal de las empresas. ¿no? Eh, digamos que se han atendido otra serie de, de criterios más urgentes en, eh, en, en cada momento y digamos que el desarrollo de las, de las personas pues, se ha postergado de alguna manera. ¿no? Esto básicamente lo que, ha, lo que ha propiciado es que en muchos casos la permanencia de profesionales en, en, en las empresas no, no se mantenga por motivos intrínsecos, intrínsecos es decir, eh, por una motivación de pertenencia o de compromiso con las compañías sino que eh, se, se, se, se ha dado el caso de que bueno, pues esa permanencia se ha producido por motivos más extrínsecos y sobre todo por un miedo a, al panorama eh, laboral que ha hecho que muchas personas pues, no quieran ni moverse en sus compañías. ¿no? Entonces las empresas se han dado cuenta de esto, se están dando cuenta de esto y, y un poco la idea y lo que estamos percibiendo es que eh, las compañías quieren recuperar ese, ese, ese compromiso, esa, esa, esa motivación de las personas que posiblemente tuviesen antes y por ello están, eh, bueno, pues empiezan a trabajar en, en, en, eh, bueno, pues, digamos, con los recursos de los que disponen, empiezan a trabajar en, en recuperar digamos, toda, esa, toda esa, esa involucración y esa motivación de las personas que al fin y al cabo es la que hará, los proyectos y las empresas sean sostenibles en el tiempo. Entonces, eh, básicamente las empresas, eh, bueno, ahora mismo muchas están haciendo las, una pregunta, básicamente, ¿no? que es eh, cómo hacemos más con menos personas, eh, cómo hacemos para mantener a esas personas eh, motivadas e involucradas con la compañía y además cómo hacemos para atraer a los mejores profesionales. ¿no? Entonces aquí se produce eh, una, una paradoja eh, eh, bastante curiosa, que es, eh, que por un lado, eh, digamos que eh, las empresas y más concretamente los departamentos de recursos humanos viven con, con un, con, en un entorno en el cual la reducción de costes es una realidad y eso es así, pero por otro lado, y, es, y, y digamos que es una estrategia a corto plazo, eh, pero bueno, son las reglas de mercado y de las compañías en estos momentos, y tienen que convivir con, con, con digamos con otro aspecto que es obviamente si, siguen teniendo necesidades de talento es decir siguen la, las compañías no funcionan solas ¿no? necesitan personas y además personas preparadas y comprometidas ¿no? entonces digamos que ahora mismo eh, las compañías viven en este en este entorno y, y bueno y, y, y con esta con los recursos disponibles y con este y con este ambiente pues hacen eh, lo que pueden básicamente ¿no? entonces eh, por eso estamos viendo muchas tendencias a eh, tendencias a simplificar todos los procesos eh, y, y procedimientos en, a todos los niveles y también obviamente en, en, en todo lo que tiene que ver con la gestión de personas. Estamos viendo eh, como cómo, eh, las empresas siguen orientándose al desarrollo de personas pero de personas eh, muy concretas y a desarrollar determinado tipo de habilidades o capacidades que se consideran críticas para la compañía, no hacer un abanico eh, enorme de capacidades a desarrollar Digamos que en, en todo esto el negocio manda ¿eh? y todo lo que se está haciendo, no solo a nivel empresarial en general, sino lo que tiene que ver con la gestión de personas, todo lo que está haciendo se está haciendo eh, con un foco claro en que tenga una repercusión directa o por lo menos eh, así, se, así se determine en, en, en el negocio, en los resultados de la compañía. ¿eh? Entonces vivimos un poco en ese entorno y, y, y las empresas veo que, que se están adecuando a esto de una manera o de otra, más adaptada o no. Eh, bueno, la primera cosa que estamos viendo es, eh, es que se está poniendo cada vez más un foco en, en la polivalencia de los profesionales. ¿eh? Obviamente todos tenemos nuestra especialización, hemos estudiado eh, nuestras carreras, hemos hecho nuestros eh, posgrados, hemos hecho nuestros, nuestras especializaciones, pero, pero fruto de todo este entorno que os contaba antes, en el cual eh, los cambios se producen muy rápidamente, las empresas tienen que tomar decisiones rápidas con unos recursos bastante limitados, eh, cada vez más se valora eh, que haya profesionales que en un momento determinado puedan resetear, es decir, puedan cambiar de chip y puedan asumir eh, diferentes responsabilidades dentro de la compañía allá donde la compañía lo necesite. ¿no? Para bajar un poco más al, al, al detalle de esto, eh, hay algunos aspectos, hay algunas cosas que se están haciendo ¿no? actualmente, eh, unas eh, en mayor medida y otras en menor medida. ¿no? Eh, se está produciendo cierta, cierta tendencia a la reorientación profesional, que es lo que nos comentaba hace un momento. ¿no? Eh, básicamente esto es, personas con una determinada especialidad, pero que tienen unas capacidades eh, también determinadas, en un momento determinado asumen nuevas responsabilidades en sus compañías, vienen ¿eh? eh, funciones afines o menos afines. ¿vale? Entonces, esto se está produciendo y, y, y de hecho es muy valorado por las compañías. ¿no? También otras empresas están, están haciendo bueno, eh, algunas acciones un poco más, más avanzadas y más innovadoras como por ejemplo la rotación intercompany que digamos que es parecida a la anterior pero en, en periodos de tiempo mucho más cortos de uno a 3 meses y, y siempre en funciones, en funciones idénticas a las de su especialización pero lo que cambia es la compañía a la que presta el servicio. Normalmente pasa esto en grupos, ¿no? esto se está, se está llevando a cabo mucho en, en, en compañías que tienen, un, eh, digamos que tienen una masa de talento que no pueden, a la que no, puede dar, no pueden dar eh, las oportunidades que, que, que les gustaría o no pueden hacer las promociones correspondientes porque en ese momento es imposible y lo que hacen, lo que consiguen con estas iniciativas es de alguna manera enriquecer esa carga profesional y que las personas pues, eh, pues eh, digamos, eh, eh, eh, incremente su motivación en base a toda la experiencia de actividad. ¿no? Eh, también se, están viendo, eh, se, está, se está viendo que, que hay bastante foco en el trabajo por proyectos. ¿eh? Eh, hay empresas que lo que están haciendo es eh, establecer grupos de trabajo, eh, equipos de trabajo entre sus organizaciones, y, y esos equipos de trabajo, a modo de consultoría interna, están atendiendo diferentes proyectos, dentro de las compañías. Eh, en, en, en la base de terminar un proyecto se disuelve el grupo y eh, las personas o equipos se, se, se destinan a otros proyectos dentro de las compañías donde, donde, la, donde la empresa pueda tener necesidades urgentes y, e importantes. ¿no? Esto se está produciendo de, de forma también habitual. ¿no? Por otro lado, eh, se está valorando mucho la disponibilidad. ¿eh? Yo creo que esto siempre se ha hablado, pero ahora mucho más. ¿no? Y cuando hablo de disponibilidad me refiero a disponibilidad física eh, en el sentido de eh, eh, con que las personas estén dispuestas a asumir cambios de residencia tanto en España como fuera de España o en otros países eh, y también disponibilidad, eh, diría, intelectual, ¿no? en el sentido de tener esa mente abierta para eh, estar dispuesto a asumir los cambios de, de responsabilidades y funciones que os, decía, que os decía al inicio, ¿no? que además son cambios... Eh, bueno, complejos, que lleva su tiempo y, y bueno, hoy en día las, las compañías están, están valorando bastante este, este hecho. ¿no? Eh, también se hablaba mucho la el uso de la tecnología, no, eh? no un uso, eh, digamos, doméstico, sino que hoy en día, eh, bueno, eh, el mundo ha cambiado, el entorno está cambiando, muchos, muchos procesos, están automatizados o semi-automatizados, eh, todo está cambiando a, a mucha velocidad. ¿no? Entonces, las empresas están valorando muchísimo personas que sean capaces de eh, trasladar ese, esa utilización de la tecnología, trasladar, trasladarla a su día a día. ¿no? Eh, y, y, y, y con eso conseguir que, que su gestión, tanto su gestión como la de la compañía, sea lo más eficiente posible. ¿no? Entonces, esto, bueno... Esto se, se, se traduce en conocimiento de, tanto de, del mundo de Internet como de incluso de, de aplicaciones nativas que pueda haber en funcionamiento en las compañías. ¿no? Bueno, este es un punto también importante. Eh, y bueno, por último, el tema de, el tema de, la, de, de las diferentes lenguas tampoco es un, un tema nuevo. Eh, lo que hace unos años en España era... Eh, bueno, lo que, menos en España, ¿no? el conocimiento de inglés hace unos años era algo como un plus. Hoy en día se pues, ha convertido en una aplicación y no solo el inglés, sino cuantas más lenguas mejor, ¿no? los procesos de internacionalización de las empresas son habituales eh, tanto en Asia como en Latinoamérica como en otros continentes y, y, y, bueno, y la disponibilidad de que las personas y los profesionales puedan tener conocimientos de otras lenguas es, eh, yo diría, en algunos, en algunos casos incluso clave a la hora de, de, de promocionar o no a, a personas ¿no? por lo cual, bueno, un foco también importante ahí bueno, también estamos viendo, eh, antes eh, lo adelantaba un poco Oscar, estamos viendo eh, con un foco importante en, en las habilidades o las capacidades, bueno, que en el arbor de recursos humanos se llaman soft o blandas, que en mi opinión para nada tiene que, para nada son blandas, pero al final son, son absolutamente claves, ¿no? eh, Bueno, eh, digamos que están relacionadas con, con, con, bueno, pues con, con las habilidades sociales sobre todo. Eh, y que básicamente permiten a las personas poder interactuar de forma efectiva con otras personas. ¿no? Eh, bueno, estos, esto no, no es un ingrediente en particular, no es una competencia en particular, sino que es una, es una combinación de, de, de, de, de varios elementos, eh, pero obviamente son elementos que todos tenemos todas las personas tenemos en mayor o menor medida y la buena noticia es que todos, son, eh, todos se pueden desarrollar también en mayor o menor medida, ¿no? Para que os hagáis una idea de, de las cosas que estamos viendo eh, que, la, que las empresas están, están, están focalizando y están dando mucha importancia, eh, por ejemplo, eh, obviamente la multiculturalidad y he entendido esto, he esto como, como la capacidad de las personas de adaptarse a diferentes culturas y a diferentes formas de pensar también. ¿no? Entonces, esto hoy en día está muy, muy, muy en, muy en boga, pues por lo que os decía antes, por, por los procesos de internacionalización de muchas empresas, y, y es un aspecto que se está viviendo bastante. Eh, por otro lado, también se pone foco en la resiliencia, este palabra un poco, un poco raro, pero que básicamente es la capacidad que tienen las personas de, de afrontar situaciones eh, complicadas, complejas, eh, situaciones eh, que generan mucho estrés, no solo afrontarlas sino salir reforzado de ellas y aprender, ¿eh? con buenos resultados, ¿no? Eh, bueno, esto es relativamente novedoso, pero eh, es, es me, eh, algo de lo que se ha hablado eh, toda la vida, lo que pasa que en este caso se le ha puesto un nombre, ¿no? Pero que sepáis que las compañías eh, bueno, pues, y las empresas buscan personas eh, fuertes mentalmente, capaces de afrontar procesos, eh, procesos complejos, ¿no? Eh, habilidades interpersonales, esto está muy relacionado con lo que os comentaba al principio. Eh, al final, bueno, algunas empresas, eh, no, no todas diría yo, se han dado cuenta que las personas son lo que realmente mueve las organizaciones y fruto de ello, pues eh, valoran muchísimo personas que sean capaces de eh, establecer relaciones con otras personas de forma, eh, relaciones sólidas sostenibles en el tiempo ¿eh? esas relaciones pueden ser entre pares, pueden ser entre, con jefes, pueden ser con con reportes directos, incluso con clientes y proveedores ¿no? porque digamos que es la receta eh, mágica por la cual eh, digamos la compañía eh, el engranaje de la compañía va a estar eh, va a estar eh, suficientemente engrasado para que funcione bien, ¿no? se, valora mucho, se valora mucho ese aspecto ¿no? eh, bueno, esto no sabía muy bien cómo, cómo ponerlo bueno, lo he puesto como adaptabilidad al entorno corporativo para que me entendáis eh, bueno todas las organizaciones tienen, tienen su propia cultura tienen sus usos y costumbres tienen sus normas escritas o no eh, y se valora se está valorando mucho la capacidad de las personas para asumir esas culturas en el sentido de eh, bueno, pues, entenderlas y aceptar las reglas del juego que supone eso y actuar en consecuencia. ¿eh? Aquí básicamente lo que subyace por debajo es eh, no queremos conflicto, ¿eh? queremos personas que si encajan con esa cultura y están de acuerdo con, esto, con los valores que, de los cuales hablaremos ahora, pues, eh, pues son personas que encajan en, en, en, en nuestras compañías. ¿no? Bueno, aspecto también a, a, a tener en cuenta que abordaremos ahora un poco más adelante. Y por supuesto la influencia y la gestión de equipos. Esto me, en algunos se llama liderazgo, ¿no? pero bueno, yo, es una palabra un poco ambigua, pero en realidad eh, esto, es, esto es importante en cuanto a, en cuanto a que bueno, se, se valora mucho que las personas puedan influir a todos los niveles, a nivel horizontal, a nivel eh, hacia arriba o hacia abajo. ¿no? Eh, eh, bueno, pues porque eh, pues, se gestionen o no se gestionen equipos. ¿no? Es otra capacidad que, que no es nueva, pero que también se está valorando muchísimo en los últimos tiempos. Muy bien. Eh, bueno, otra cosa que estamos viendo que es bueno en España relativamente nueva, eh, con muchas cosas, eh, con muchos aspectos eh, eh, más, más, eh, más eh, consolidada en, en empresas americanas, Estados Unidos sobre todo. Eh, que es el tema de las culturas corporativas. Eh, estamos viendo muchos esfuerzos importantes por parte de las empresas para, eh, para reforzar su identidad como empresas, ¿eh? Eh, reforzar básicamente su ADN. Esto eh, digamos que no es una cuestión solo de espacios bonitos ni de un entorno atractivo, eh, digamos que va mucho más allá ¿no? y de hecho las compañías están, están incidiendo en ello porque entienden que es una estrategia a largo plazo. En, en, en la medida que las compañías puedan establecer marcos de actuación eh, eh, definidos, eh, en, en la medida que lo hagan bien, podrán atraer a personas que encajen con esas, bueno, digamos, con esas características, esos valores que, que, la, que la compañía puede, puede, eh, puede establecer y digamos que la convivencia y la gestión será mucho más fácil. ¿no? Esto se está produciendo en, en, en muchas iniciativas que, están, que se están produciendo en, en empresas, pues desde, desde, desde proyectos de valores corporativos y gestión por valores y cosas por el estilo, que a que, bueno, priori pues son muy bombantes, pero que en realidad tienen, eh, tienen un, una, un, digamos un, la, la, la clara intención de marcar y de crear un entorno, un marco referencial a partir del cual se pueda desarrollar la estrategia de la compañía, incluida la estrategia de gestión de personas. ¿no? Eh, escucharéis palabras y eh, palabras términos como pues, no sé, innovación, eh, orientación al cliente, orientación a, eh, a la calidad de producto, transparencia, ética profesional, son, digamos, son palabras que son habitualmente utilizadas por las compañías para definirse propiamente y que de alguna manera están marcando, un, están marcando su ADN y además se lo están haciendo saber al mercado, ¿eh? Eh, que básicamente es un poco, es, es, es el objetivo, no por medio de, de planes de marketing como, eh, como, como proyectos de marca de empleado, por ejemplo, ¿no? y que básicamente el, el, el, el, el objetivo de todo esto es, bueno, tengo una identidad, eh, mmm, por medio de una serie de estrategias y de, y, de, y, de, y de iniciativas, voy a hacer que esa identidad sea conocida en el mercado y de esa manera el mercado me va a conocer. No solo el mercado, sino además, potenciales clientes, entre comillas, o potenciales eh, eh, personas con talento que eventualmente se puedan incorporar a, mis, a mi compañía. ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Eh, también se están, se están desarrollando, eh, bueno, pues, eh, iniciativas eh, encaminadas a la gestión del compromiso. ¿no? Bueno, que más que compromiso, yo diría que es más la, la gestión de la involucración y la motivación de las personas, ¿no? casi la entrega, ¿no? eh, eh, También un poco enfocado, a, enfocado a, a, bueno, pues a crear esa marca de empresa que, a, que me haga atractiva al mercado. ¿no? Eh, y bueno, y un poco la, el, el, el extracto que quiero sacar, eh, un poco lo que os es quería contar con, con esto es eh, un poco. Las empresas, eh, bueno, digamos que esta, esta marca que están, que, están, que están lanzando el mercado puede ser más o menos bonita, ¿eh? pero como profesionales, como personas que podamos estar en búsqueda de proyectos profesionales y en búsqueda de trabajo eh, y, y que queramos cambiar, eh, mi recomendación es que no nos dejemos eh, cegar por, por determinadas eh, imágenes y, y que escarpemos un poco. ¿eh? Eh, un poco lo, lo, lo asimilo un poco al, al ejemplo de cuando buscamos pareja. ¿no? Pues esa pareja tiene que reunir una serie de condiciones eh, y una serie de características que me hagan enamorarme. ¿no? Pues esto es igual, o sea, al final una compañía puede ser muy bonita, pero resulta que al final entras en la compañía y, bueno, resulta que tiene una, un, un, un, eh, un, tiene una orientación a los objetivos eh, absolutamente brutal, tienen un trabajo eh, en equipo poco desarrollado y es muy individualista, y digamos que son aspectos que si no tenemos en cuenta a la hora de, de, de decidirnos como una empresa pues nos puede pasar factura eh, a continuación, ¿no? con lo cual yo ahí os, lanzo, os, lanzo, eh, bueno, pues, eh, os invito a que, a que, a que eh, escarbéis, escarbéis mucho en, en las compañías y escarbéis mucho en la información que, que, que las compañías ponen a disposición del público en general para que podáis haceros una idea de dónde, de dónde aplicáis o no. ¿no? Bueno, eh, a ver, yo, yo creo que aquí se está cerrando un poco el círculo también, ¿no? Estamos viendo, o sea, eh, Oscar antes hablaba de, bueno, tenemos que tener un buen currículum, tenemos que tener además una buena experiencia, o no, o por lo menos un buen potencial. Eh, además, debemos tener una serie de capacidades blandas o soft que nos hagan eh, una persona, bueno, pues con, con, con capacidad de desarrollarse dentro de una, de una compañía, pero eh, a su vez las empresas, eh, cada vez más están, están valorando que los profesionales que se incorporan a sus compañías, incluso los que tienen dentro, tengan criterio. O sea, digamos que tengan las ideas claras. Esto es un concepto un, un poco ambiguo, ¿no? Pero básicamente necesitan que las personas sepan, eh, tengan una idea clara de cuál es su desarrollo profesional, de qué es lo que quieren, de hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar y qué es lo que pueden aportar y qué es lo que no. ¿no? Eh, digamos que, digamos que, eh, eh, bueno, al final una empresa. Eh, cuando contrata a una persona eh, no hace más que hacer una inversión ¿eh? y, y como cualquier inversor eh, pues espera un resultado ¿no? entonces eh, en la medida que, que, bueno, que, lo, que, que los profesionales cumplan con todos los requisitos que hemos hablado anteriormente y además transmitan esa solidez profesional eh, eh, de, de la mejor manera pues eso posibilitará que las compañías eh, puedan ver en, en, en esa persona que se incorpora que se incorpora eh, nuevamente, pues bueno, alguien que puede realmente dar el retorno que ellos esperan. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo, yo, en definitiva, eso en realidad eso es, es, es, es, en realidad lo que estamos hablando es que, como antes comentaba Oscar, cuando sales al, al mercado con un producto, sabes lo que tiene ese producto, sabes lo que el producto. Eh, puede dar, sabes cuál es su competencia además sabes, sabes cuáles son sus limitaciones ¿no? pues aquí un poco del, del concepto que estamos hablando es el concepto de, de, de, de oferta del orden profesional que básicamente es una mezcla de varias cosas, en resumen de lo que os he dicho eh, que hacen que, bueno, pues que tengamos eh, esa capacidad de transmitir lo que queremos transmitir ¿no? en el caso eh, bueno, yo, yo lo, he, lo, he, lo, he, lo he compuesto de cuatro elementos básicos que por un lado son las habilidades que son, digamos, eh, bueno, lo que llamamos de fábrica, ¿no? es decir, aquello que nos hace de alguna manera especial respecto a otros. ¿no? Eh, las experiencias, es decir, todos los logros que hemos conseguido, todos los fracasos también, por qué no, lo que hemos aprendido de ellos, eh, las habilidades adquiridas a lo largo de toda esa experiencia profesional y personal, experiencia vital, y también nuestras limitaciones. Eh, muchas veces, eh, eh, no, no, no paramos a pensar en qué es lo que nos limita y, y, y yo creo que es un, es un factor importante hay limitaciones que pueden ser culturales hay limitaciones geográficas hay limitaciones también en cuanto a capacidades no tengo esa capacidad y por mucho que, que quiera no la, no la voy a tener o por lo menos muy desarrollada por lo cual yo creo que todo este, todo este análisis yo pues, os invito a que hagáis esta reflexión eh, da igual la experiencia que tengáis si tenéis poca mucha da igual la edad que tengáis yo creo que en la medida que, que esto esté bien interiorizado, antes ha eh, abundado Oscar en ello, en la medida que esto lo tengáis bien interiorizado, eh, las decisiones que toméis a nivel profesional eh, serán más acertadas y además las compañías y las empresas y momento, los momentos de entrevistas y, y, y reuniones con, con personas que os pueden llevar a, a proyectos profesionales serán mucho más fructíferas. ¿eh? Muy bien. Eh, bueno, por último, eh, ha, hablado, ha hablado Oscar de esto, yo tampoco me voy a, me voy a, me voy a extender mucho en ello. Eh, bueno, digamos que todo ha cambiado. Eh, lo que hace unos años eh, eh, servía, como por ejemplo buscar trabajo en periódicos, pues hoy en día es como casi ridículo. ¿no? Entonces, eh, digamos que todo ha tendido y todo está atendiendo de hecho, a, a, a bueno, digamos, a, a, a la, a la mayor optimización de recursos y a la mayor eficiencia de los resultados. ¿no? En, en este caso, básicamente, la, en, en Internet es la herramienta clave eh, y, y todas las empresas están absolutamente orientadas a la búsqueda de profesionales a través de eh, de, de la tecnología, ¿no? a través de redes sociales, a través de de diferentes canales. ¿no? Entonces, en este caso, eh, bueno, antes decía Óscar, tenemos mucha información. Lo bueno de esto es tenemos mucha información de las empresas, podemos saber con quién nos vamos a reunir, podemos conocer eh, cuál es la orientación de una empresa o de otra, podemos discernir si eso encaja con nosotros o no, pero a su vez también las empresas pueden acceder a información nuestra. Eh, pueden tener acceso a nuestros perfiles, pueden tener acceso a interacciones que podamos tener y, eh, bueno, obviamente lo único que, que os puedo recomendar en este caso puesto que además es una herramienta que se utiliza de forma intensiva y constante por parte de las compañías y Headhunters también, es que obviamente vuestra presencia, vuestra digamos, identidad digital sea eh, coherente. ¿eh? Eh, y con eso me refiero a que vuestros perfiles sean como tienen que ser, transmitan lo que queréis que quieran transmitir eh, y en definitiva que haya, digamos, que haya, que haya cierta coherencia porque... Eh, porque de otra manera, eh, bueno, digamos que las, las compañías eh, analizan muchos currículum, analizan mucha información de muchos candidatos, y hay tal disponibilidad de, de, de talento eh, eh, ansioso de incorporarse a las compañías que hay cosas como estas, cosas como no tener un buen perfil en LinkedIn, por ejemplo, o cosas por el estilo, pueden, pueden perjudicarnos eh, sobremanera. ¿no? Con lo cual, bueno, yo ahí eh, os, os, eh, os recomendaría... Una, una repensada a todo esto. Y bueno, eh, eh, lo con esto es, es lo, que os quería, lo que os quería transmitir. Yo creo que más o menos nos hemos cortado en cuanto tiempo y lo, lo ideal sería que pudiésemos que hacer pudiésemos las preguntas y, y poder contestarlas. Si sí, os parece bien, vamos alternando preguntas esenciales solamente. ¿Alguna sí las? Sí, sí. No sí, sí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo dos. La primera, pues, para usted, eh, respecto a, yo sé que, que sí se utilizan las redes sociales para indagar un poquito más acerca del, del candidato, pero tú como profesional estás de acuerdo con que el perfil que yo puedo ver en un Facebook tiene que coincidir con mi perfil profesional. Es decir, mi Facebook forma parte de mi vida personal uh -huh. y mi perfil de LinkedIn forma parte de mi vida profesional que pueden ser dos cosas completamente diferentes y no una necesariamente va a influir sobre la otra. Uh -huh. A ver, eh, aquí el término, como decía Luis también, eh, el término es coherencia. Eh, es decir, que no haya gran discrepancia y que sobre todo en las redes donde estemos, comparando Facebook con lo que es LinkedIn, eh, que no nos penalice. O sea, es decir, eh, quizá que no nos aporte a la parte profesional Facebook de una forma clara, porque tampoco es una red tan, tan orientada y tan a la parte profesional como lo que, como es LinkedIn, pero que no nos penalice. ¿no? Eh, eh, imaginaos, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Eh, estáis en LinkedIn y demás, y de repente tenéis en Twitter una actividad eh, brutal sobre determinados temas muy sensibles, eh, haciendo opiniones que. y luego os posicionáis profesionalmente en determinadas empresas o que, o sea, es decir, por ponértelo en el tema extremo ¿no? pues tengamos cuidado con esas cosas o sea, es preferible estar de una forma medida a, a, a todo vale ¿no? porque es que la realidad es esa o sea, la realidad es que esa información está ahí para todos está para vosotros está para nosotros todo el mundo tiene acceso a ello ¿no? y al final eh, lo que buscas es eso es, yo creo que es más el es el término de coherencia es decir, que no haya algo que te diga mmm, esto no me cuadra o esto penaliza o tal ¿no? No sé, no sé si me explico, o sea que, lógicamente, que tienen que ir alineados, que, pues bueno, que tienen que ser complementarios, que en fin, es difícil ¿no? también de manejar eso, pero bueno, que por lo menos no nos penalice, ¿no? que no estemos en los extremos. ¿vale? Y la otra la segunda pregunta, eh, hablaste de muchas cosas que el, el talento de las personas desde afuera tenemos que tener, ¿qué buscan las empresas que hoy día quieren que tenga un candidato? ¿Pero qué hacen o qué están haciendo ahorita las empresas para retener al talento que ya tienen dentro? Si los factores ahorita son extrínsecos, ¿qué estrategias están utilizando las empresas? Bueno, pues yo creo que es, es lo mismo. O sea, partiendo de la base de que el entorno no posibilita demasiado que, que, digamos que, que la empresa pueda digamos, establecer iniciativas para aumentar la, la, la motivación extrínseca por medio de promociones, salariales, etcétera, etcétera. se está trabajando mucho en, en, en, en toda la parte intrínseca. He hablado un poco de toda la parte de cultura corporativa. Pues se, se está invirtiendo mucho en compromiso, se está invirtiendo en, en, en, en, eh, bueno, pues en, en dotar, por ejemplo, a los profesionales o a las plantillas de, de salarios eh, o, de, o de, un paquete, de paquetes retributivos eh, intangibles, ¿eh? y con esto hablo pues, eh, desde, desde programas para la conciliación de vida personal y vida profesional, por ejemplo, eh, bueno, todo, en definitiva lo que se denomina salario emocional, ¿no? es decir, cosas que no tienen que ver con, eh, con, con, con lo pecuniario y sí tienen que ver con crear entornos lo más eh, cómodos posibles, lo más colaborativos posibles para que las personas se sientan integrados en ellos que es al final lo que, va, lo, básicamente lo que va a repercutir eso es que las personas, que es lo que buscan las compañías, las personas se queden, no porque estoy eh, asustado de cómo está el panorama, sino porque realmente esta empresa me aporta. Y además es coincidente con los valores que, que yo puedo proporcionar. ¿no? Entonces, obviamente, herramientas y, y, y sistemas y, y iniciativas, muchísimas, pero van sobre todo orientados, orientados a esa, esa parte digamos que las empresas yo creo que están también eh, bueno tirando de imaginación cuando hay pocos recursos tiras de imaginación ¿no? entonces las empresas están tirando de imaginación eh, pues para, para, para crear todo tipo de iniciativas que, que vayan en esa línea ser otra? <risa> ya, un ¿vale? Vamos a dar paso al online y así dejamos pues Carla nos pregunta que para perfiles junior ¿en qué redes sociales recomendáis estar? Pues a ver, eh, vamos a ver, eh, la red por excelencia es, es, es Linkedin, ¿de acuerdo? Eh, es así, o sea, es decir, profesionalmente pues, la mayoría de la gente está, está ahí y todos los agentes que estamos en, en temas de búsqueda de profesionales y demás, pues, pues eh, acudimos acudimos ahí. ¿no? Eh, porque no teniendo experiencia, sí es cierto que bueno pues eh, puedes desarrollar lo que, lo que has venido eh, Estudiando, en qué has participado, en, en pequeños trabajos que hayas eh, ido, ido realizando. O sea, tampoco LinkedIn es para profesionales exclusivamente, absolutamente maduros, ¿no? Que tengan una, una, una experiencia eh, total, ¿no? Yo, yo no creo que sea, que sea incompatible el ser junior y el, y el, y el estar ahí, ¿no? Destacando pues, un poco la, la, la formación, las inquietudes personales que se tengan, porque bueno, como veis ahora hay muchos eh, muchos conceptos que se incluyen en los perfiles de LinkedIn, que habla de eh, pues, habilidades, de conocimientos, de, de temas de interés, de bueno, eso todo el mundo tenemos, ¿no? aunque no tengamos un balance de experiencia importante. Realiza otra ya que antes hemos realizado dos. Eh, nos pregunta Ernesto eh, qué perfiles son los más demandados actualmente bajo vuestra experiencia. Pues a ver, eh, eh, esto bueno, puede variar por sectores, eh, lógicamente sectores, bueno, que la parte en, en España están mucho más, más tocados que otros, eh, pero en cuanto, a, en cuanto a perfiles, digamos que bueno, todo lo que tiene que ver con, con, con el tema comercial, por ejemplo, pues, eh, bueno, es, un, es un perfil que siempre está muy, muy vivo y muy activo, y más en las circunstancias actuales que hay en España, ¿no? que de alguna forma pues, lo que se necesita son resultados más inmediatos en cuanto a eh, pues, gente orientada a generación de negocio y demás eh, perfiles perfiles técnicos los perfiles técnicos también eh, pues, bueno, se están eh, demandando, demandando bastante eh, hasta la fecha y por la situación actual, eh, no es por desanimar pero la parte de recursos humanos pues ha pegado un frenazo bastante, bastante importante en, en cuanto al área de recursos humanos eh, de, de, de buscar profesionales para, para desarrollar este, este área porque ha sido una de las áreas lo que comentaba Luis ¿no? que de alguna forma pues va, va, va reduciéndose se buscan otras, otras cosas y entonces eh, pues bueno, no ha habido tantos recursos para desarrollar temas de formación para hacer determinadas cosas así que son perfiles pues más, eh, que se han agotado un poco más ¿no? Pero vamos, eh, la parte técnica eh, se demanda la parte con pues, bueno, competencias comerciales y demás eso siempre siempre sigue funcionando. Gracias. ¿Tenés alguna pregunta? Sí. Eduardo, eh, No, la verdad, no. La verdad. La verdad. en continuación a lo sí. que decías, yo no soy de aquí a España, soy de Venezuela. Y sí. desde que llegué, los cuatro meses que tengo, por todos lados escuchas crisis, crisis, crisis. Uh -huh. Y escuchas que la gente busca un buen paquete salarial. Entonces, si tú crees que compensa buscar ese salario emocional o que las empresas se esfuercen, si sí sé que vale la pena, estoy de acuerdo con eso, pero lo vale, es decir, lo logra. Buscar sí. la, el salario emocional cuando en realidad lo que la gente hoy día por la crisis lo que está buscando es dinero. Bueno, yo es que creo que, eh, creo que es un error también en esta época, eh, muerte y buscar solo la parte económica ¿eh? sobre, todo, sobre todo porque vas a tener poco retorno ¿no? entre otras cosas, ¿no? puedes tener suerte ¿no? por lo cual la primera pregunta que tú has respondido obviamente eh, vale la pena eh, yo personalmente prefiero estar en una compañía eh, eh, con la que bueno, el salario puede ser aceptable pero que además tengo una serie de cosas que me permiten ver a mis hijos eh, todos los días por la tarde, nada más me permite, si algún día tengo que hacer cosas, me puedo tener un día libre y no tenga ningún problema, eh, los, los, eh, los proyectos que desarrolle sean en un buen entorno y un buen ambiente, se trabaje bien en equipo, para mí, personalmente, ¿eh? eso marca la diferencia, ¿eh? obviamente, siempre y cuando se cumplan unos mínimos eh, salariales, ¿no? porque, bueno, es decir, tanto jóvenes como no tan jóvenes, ¿no? todos tenemos unos límites, y unas, y una, digamos, unos, unas necesidades eh, económicas mensuales. ¿no? Pero más allá de eso, creo que eh, bueno, pues, eh, eh, tratar de enfocar todo, todo el desarrollo y, y los, cambios profesionales, los cambios profesionales solo basado en, en, en, en una mejor oferta económica creo que puede ser un error, sobre todo por lo que resultaba antes, ¿no? que al final alguien te puede pagar más, pero resulta que a lo mejor ese alguien puede ser una compañía con que te hace un absoluto infeliz que eso puede pasar y, y de hecho pasa, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo, que, yo creo que, que, que hay que hacer un análisis sosegado eh, y también realista, ¿no? Y, y al, final, al final, a partir de ahí, bueno, tomar tus decisiones, pero bueno, esa es un poco mi opinión. Gracias. Tenemos otra pregunta de, online, de Ismael, que nos pregunta que, ¿qué vale más, la experiencia o los conocimientos? Bueno, evidentemente es un mix y depende hacia dónde te, te, te dirijas y, y, y cómo, ¿no? Eh, a ver, todos son fases y hay que pasar por todas las fases. Al principio, ¿qué es lo que puedes aportar? O sea, actitud y conocimiento en el sentido de, de una excelente formación, en los, en los niveles más, más junior y demás, pero luego lógicamente eh, se busca en esa experiencia pues, el, el, los logros que hayas tenido, eh, ese valor que le puedas aportar a, a, a la compañía como tal digamos, no es que pase en un segundo plano, pero esto es, bueno, como se dice aquí en España, es como el valor en la mili, ¿no? que, que, se, que se presuponía ¿no? de alguna forma. Pues, eh, es decir, se buscan unos, unos mínimos de, de, de determinados estudios, de posgrados, de, de idiomas, pero las empresas van, van más allá, ¿no? entonces rascan en la experiencia, eh, de hecho bueno a nivel de entrevistas yo no, no lo he comentado, pero hay mucha tipología de entrevistas, ¿no? eh, eh, por competencias, por incidentes críticos, pues, o sea, entonces ahí realmente eh, la experiencia y el conocimiento sobre esa experiencia que has ido adquiriendo pues es absolutamente vital, ¿no? pero bueno, eh, si no tenemos experiencia es que no la tenemos, o sea, es decir, eh, si, si acabamos la formación eh, puramente académica y somos lo que somos, pues eh, no podemos aportar otro, otro tipo de cosas, ¿no? o sea, yo creo que cada momento tiene su... su, su lo que dice Oscar, que es cierto, eh, digamos que primero vendrían los conocimientos y luego la experiencia, ¿no? pero... Pero sí que es cierto para personas, no sé vuestro caso en concreto, ¿no? pero me imagino que algunos seguramente no tengáis experiencia, estáis terminando vuestros estudios y demás. ¿no? Eh, eso no es... A ver, eh, digamos, podéis decir que tenéis conocimiento, pero no tenéis experiencia. ¿no? De, cara, de cara a enfrentaros a una entrevista de trabajo, de cara a enfrentaros a un posible empleador, eh, bueno, claro que tenéis experiencia. ¿no? O sea, hay, hay, hay eh, vivencias, seguramente en lo personal, que os han, que os han eh, digamos, que os han... Eh, permitido desarrollar ciertas capacidades, pues no sé, yo qué sé, eh, pues mira, yo es que he sido voluntario en no sé qué campamento, he cuidado a niños, todo eso va generando, digamos, una serie de, de, de no conocimiento, pero sí, sí eh, una, unas, unas capacidades que han unas capacidades que eventualmente a las empresas les pueden venir bien, entonces, eh, yo hablar un poco las recomendaciones que no os queréis con que no tengo experiencia, porque a lo mejor sí la tenéis. Entonces, pues, hay que escarbar un poco dentro de todo vuestro recorrido eh, y seguramente encontréis vínculos de unión entre lo que habéis hecho y lo que una empresa puede demandar. Con lo cual, bueno, perdón la puntualización, sí, sí. pero me parece muy importante. Bueno, era muy relacionado con, con este tema de conocimiento y experiencia. A la hora de mucha gente que a lo mejor no tenemos experiencia, no tenemos logros, cuantificables que lo. Es lo que te puede vincular bueno, en ser mejor que otro, los logros y lo que vas a aportar a la empresa. ¿Cómo podrías eh, destacar tu currículum para que realmente una empresa se interese en ti? Bueno, es, un poco, es un poco recurrente sobre lo que estamos hablando. Es decir, yo entiendo que si tú te, te aplicas por una determinada posición en la que se pide gente de tu perfil sin experiencia, vas a competir con eso. Eh, o sea, es decir, eh, si realmente la empresa lo que está buscando es gente sin experiencia, pues eh, estarás, estarás en ese grupo. Si está buscando gente que tenga 5 años de experiencia y tú no tienes experiencia, es que no puedes aplicar. Vamos, yo te recomendaría que no aplicaras. Más que nada porque es una pérdida de, de energía y de, y de tiempo y de, y, de, y de esfuerzo, porque si lo que demandan realmente es eso, tú estás, estás, estás fuera. ¿no? Y en esa línea, eh, al final hablamos de eso, como surgió antes la pregunta, con ¿no? el tema de LinkedIn y demás. De cuidar niños, lo de, o sea, ciertas cosas que ha sido haciendo, lo de, oye, pues practicar un... Eh, el, el otro día me comentábamos un candidato, por ejemplo, ¿no? eh, Había sido eh, deportista profesional eh, en un centro de rendimiento becado por, por el Ministerio de, de Deportes Español, compitiendo, campeón de... Y, y no lo ponen en el currículum. Es un error, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que es eh, profesionalmente, probablemente lo que, vaya, lo que vaya a desarrollar, pero es que está diciendo muchísimo. O sea, es alguien que entrena que tiene un esfuerzo brutal que ha sacrificado vida personal por, por conseguir eh, esfuerzo o sea está trasladando muchísima información no entonces ese nivel de lo que dice lo que dice Luis o sea, hay que escarbar ahí y aportar eso o sea, a ver, si piden cinco años de experiencia mínimo yo no los tengo es que no soy perfil o sea actividades como si piden ruso y, y yo no tengo ruso pues oye es que no soy perfil no pasa nada o sea, habrá que ir a otras a otras posiciones no bueno. Realizo, bueno, De hora, ya estamos en hora, no sé si podemos hacer algunas preguntas más sí, sí, sí, vamos ¿Cómo? Pues a ver, eh, Gisela pregunta, ¿cómo puedo mejorar mi posicionamiento a través de LinkedIn? Pues a ver, eh, es un poco lo que hemos venido comentando Hay que estar de forma profesional en LinkedIn Tener un, un perfil coherente, que lo que se expone allí sea eh, pues o sea, esa coherencia profesional que transmita lo que tiene que transmitir trabajando todo lo que hemos visto antes ¿no? del informe de, de posicionamiento de los logros eh, luego está toda la parte de, de networking, es decir, pues establecer contactos, estar en foros de forma de forma activa eh, bueno, pues eh, al final es, es, es trabajarlo estar en grupos afines participar en debates eh, otra cosa igual, participando de forma profesional, sacando temas relacionados con tu perfil, con tu actividad, pues bueno, es que volvemos, volvemos a la coherencia, ¿no? O sea, al final todo lo que has venido trabajando es plasmarlo en otro medio, en otro soporte, que en vez de ser currículum es LinkedIn, ¿no? Y que te permite, pues, foros y todo tipo de cosas, vamos, pues, en definitiva es lo mismo, ¿no? Yo ahí eh, ampliando el sí sí, sí, sí, sí, ampliando lo que dice Oscar, un poco como, como eh, bueno, recomendaciones, ¿no? Al final, eh, en función de lo que... Dice, de lo que dice. De vuestra formación y de, de, de la experiencia que tengáis, si es que la tenéis, eh, yo creo que el ejercicio un poco para un buen, responde a una pregunta de esta, de esta chica, para un buen posicionamiento al final es, primero tienes que de, de, determinar qué empresas te interesan, tienes que de, de, determinar qué personas de, dentro de esas empresas te interesan y fuera de ello tendrás que determinar también si te interesan eh, eh, otro, tipo de, otro tipo de actores que pululan por, por toda la red. ¿no? Y con esto me refiero que pues, Hunters responsables de recursos humanos, si yo soy de marketing, general, bueno, pues, pues a lo mejor me interesa eh, bueno, ir creándome eh, contactos eh, eh, en mi red de personas que estén muy activas en, en el área que por ejemplo me interesa, es decir el posicionamiento aparte de tener un buen perfil, aparte de tener eh, bueno, pues ser coherente se consigue en base, en base, a, en base a contactos, ¿no? y esos contactos además eh, han de hacerse de forma también coherente, es decir, no lanzar la tecla y empezar a dar a todo lo que se, a todo, todo lo que se mueve en la red, ¿no? pues hay que hacerlo con cierto sentido, ¿no? en la medida que hagamos eso con ese sentido, pues tendremos acceso y, y fomentemos además ese contacto con las personas eh, que han aceptado nuestra invitación, pues podremos tener cierto acceso a ellas, podemos hacerle preguntas, podemos ofrecer y podemos recibir, ¿no? entonces yo creo que esa es la manera una de las maneras interesantes para para un buen posicionamiento de intercambio no y, y que en este caso ¿Nos